Hola, buenos días. Estamos en un nuevo episodio de Trabajar en Psicología y hoy me gustaría hablar de algo que cada vez lo veo más y cada vez me preocupa más. Bueno, esto ocurre tanto con profesionales de la psicología o personas que pretenden llegar a serlo como en otros entornos. Y es ay, la cantidad de gente que en lugar de mm, hacer cosas se queja de lo que no ocurre. Si tú realmente quieres llegar un día en el que seas el propio jefe de tu negocio, lo que no puedes hacer es adoptar la actitud de víctima de las situaciones. Tienes que empezar a asumir que tú tienes que poner soluciones a las cosas que no son lo que tú esperabas o que no salen como tú quisieras. Y es que cada vez más estamos encontrándonos con personas que eh, lloran ante las... Lloran, entiéndeme, esta forma coloquial de hablar, pero sí que ese sentimiento de ser víctimas les hace ponerse en situación de por qué me pasa esto a mí, porque las cosas no son diferentes, es que así no se puede. Es decir, son capaces de ver todas las pegas, todo lo malo, todo lo que debería cambiar y permanecen enfocados en eso, en lo que no funciona. Como psicólogos sabemos que si queremos que algo cambie, lo que tenemos que hacer es dejar de ver cuál es el problema y enfocarnos en cuáles son las soluciones. Si tú quieres llegar a poner tu propio negocio, a trabajar como psicóloga o como psicólogo en tu propio gabinete, no vas a tener a alguien detrás sacándote las castañas del fuego, solucionándote problemas que es verdad, le ocurren a mucha gente y por tanto no van a ir a ayudarte a ti en concreto. Tienes que ser tú la persona que empieza a trabajar por solucionar tus propias dificultades. Antes que quejarte, busca soluciones. Antes que llorar en el hombro de un amigo, pide ayuda a ese amigo. A veces está muy bien el tener un momento para desahogar, como decimos los psicólogos, ¿no? tiempo para ventilar, ventilación emocional es buenísimo. Pero cuando tú estás en tu faceta de empresario de empresaria, lo que necesitas no es tanto el consuelo de los demás como el enfocarte en soluciones. Eh, ser empresario, eh, dirigir tu propio centro, requiere una gran dosis de ser el que asume las riendas de lo que está ocurriendo ahí. Nunca vas a poder tener las riendas completas de tu negocio, de cómo funciona, de lo que ocurre, si te quedas sentando llorando porque eh, las condiciones para acceder a la profesión son muy difíciles porque sin duda van a ser muchas las dificultades que nos encontremos a la hora de ejercer por nuestra cuenta y eso es un, es un máster, es algo que deberías dar por hecho, que va a ocurrir, que está ahí y no verlo como una dificultad sino verlo como una parte más del proceso, una parte más de la tarea de ser psicólogo ejerciendo por tu cuenta. Nada más, si haces un análisis introspectivo y te das cuenta de que tiendes mucho a quejarte, creo que es el momento en que deberías plantearte si te estás enfocando en el problema o eres de los que te enfocas en la solución. Si necesitas ayuda puedes consultarnos, estaremos encantadas de poder echarte un cable, de pues no sé, contarte un poco cómo nosotras lo resolvemos y nada más. Estaremos encantadas de poder echarte un cable, ayudarte en aquello que podamos, ya sea que nos hagas llegar tus preguntas o tus cuestiones para que las contestemos en un vídeo de estos o bien por correo electrónico. Espero que seáis felices y tengáis una buena semana. ¡Adiós!